Hola, hoy es tu día. Vivir mejor es posible. Te invito a que realices una conversación de coaching y estoy totalmente seguro que te va a servir para que sea el principio de una fantástica decisión que cambiará tu vida. La decisión, como siempre, es de cada uno de cada una. Y cambiar o no cambiar es simplemente un pensamiento que vos podés ponerlo en práctica y comenzar ese día, ese cambio, ese objetivo y lograrlo. Acordate, para consultas o reservas de horarios, puedes llamarme por WhatsApp, por email, por inbox en Instagram, en Facebook. Y la vía por la cual tendremos nuestra conversación de coaching será Meet, WhatsApp, Zoom, Skype. O encontrarás más contenidos en forma de texto y video en mis canales como Coaching con Hugo en todo de Instagram, Patreon, YouTube y Facebook. Acuérdate, hoy es tu día. Hoy es el día para invertir en tu cambio. Invertí en vos.